Fernán Florría y llora Green Screen. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! Video de ejemplo.